Pues hola a todos chicos, aquí tenemos este primer showmatch de hoy De acuerdo, entre eh, Pablito o también eh, conocido como eh, Guión P-11, eh, supongo que es Lambda eso eh, Guión, de acuerdo eh, Y Second Lash, un derby de Barcelona que tenemos por aquí Y bueno, como bien sabéis, eh, hoy tenemos dos showmatch, de acuerdo Tenemos eh, este primero, el cual animo a todo el mundo que lo vea Vale, animo a todo el mundo que se apunte como ellos dos, ellos dos son eh, dos personas que relativamente a tomarse el juego en serio han empezado hace relativamente poco Y bueno, me animo a todo el mundo que haga exactamente lo mismo Vemos como además, eh, especialmente Pablito, sé que se ha puesto muy, muy, muy muy la, las pilas Y vamos a ver este sin de Second Last, el cual empieza con... Un combo muy correcto. Mira, este, cómo se ha levantado directamente con el piño. Le va a intentar cazar con el C. O oh, esa buena presión de lambda. Bien buscando a Ole, Ole. Esa película que ha hecho ya por si caía un grab o lo que sea. Ha intentado... Ha ido directamente a baitear. Y vemos ahora... Bien, bien, bien... Como le va corriendo directamente. Le confirma con el salto C. Combo. Le va a hacer... Oh, lo tira con la... Bueno, le tira el... El golpe de spacing, y aquí tenemos el mix-up de la Lambda. No sé si eso era un intento de Shorryu, porque a Jin le pasa mucho esto. Jin tiene bastantes problemas con el tema del input, con el input del super de contra y el de, de Shorryu. La verdad es que es, eh, es bastante duro eso. Primer round por parte de Pablito de este First to 7. El primero de 7 Directamente ahora entra, le, le han pillado con el Hadouken Muy bien Bien la presión En el, el overhead el salto C Confirma combo Y la buscamos Una presa directamente A ver este combo Bueno, confirma con el B Ese 2-2 de De eh, que ha pescado muy bien el corner carry Casi lo, casi lo engancha Hacer un poco de spacing viene el combo, Confirma el 5, El 13 con el overdrive Combo de overdrive, lo puede mmm, Ese 2-2, no Directamente, tenía que haber hecho directamente el super Lo mataba, lo mataba directamente Bien, bien, bien No, Balak No pregunta si el, el matchup es favorable para Lambda? No, no lo es, no lo es Aunque lo puede jugar, aunque Lambda lo, juega, lo puede jugar bastante cómodo, no es favorable para Lambda, ¿vale? No, no es favorable Y aquí, muy buena ese Shore, Ryu como le ha buscado directamente el, el mix-up Bueno, el mix-up de los recas entre comitas de Lambda, muy bien, muy buena, muy buena y empieza este tercer round del primer combate del Showman. le entra con el overhead de zoner eh, que se podría decir combo confirmamos combo desde lejos no ha terminado y tiramos otra vez la presión y aquí tenemos el overhead este golpe, ese, ese golpe es muy extraño lía mucho además si sí, estáis acostumbrados pensad que además como hay dos personajes muy parecidos que son lambda y nu es muy difícil terminar de enganchar correctamente Bueno, es que aparte Si habéis jugado a anteriores ediciones Ese golpe Como ha cambiado tanto que ahora directamente es, es animación y da directo Antes era primero un golpe, luego abría las patas Y eso sí que era overhead Ahora directamente es un poco extraño Es un poco extraño todo eso y hay que estar acostumbrado, hay que, tenéis que tenerlo bastante acostumbrado, van saltando a ver si se pescan, si ese 2-2-D, el, el champ C, le confirma, le puede confirmar el combo rapid y va a tirar burst, va a tirar burst, no lo ha matado, no sé yo si había un combo mejor en esa situación y ese grab que le ha dado la primera victoria a Pablito. Y aquí estoy, voy a preguntar una cosa. Voy a darle a un topaz. Vale. Segundo combate de este primer showmatch, chicos. Coriseum, obviamente. Eh, siempre que jugáis online os recomiendo Coriseum Silent. Sin duda alguna. Y ahora empieza este segundo este segundo combate. Bien, muy bien. como Aquí le ha entrado el Razer con el Overhead. Y perdonad porque estaba mirando desde una pantalla. Voy a mirar desde la otra, ¿vale? Quizás eh, me escuchabais que estaba diciéndolo con un poco de lag. Vais a, ahora lo voy a decir directamente desde, desde la otra pantalla que no lo, que lo capta perfectamente. Es el primer showmatch que hago desde que hacemos este Play 4. Este lo hacemos ese Play 4, así que la capturadora ha tenido que cambiar varias cosas. Y bueno, vemos ahora eh, ese salto. Bueno, se van intentando pescar. Se ha pescado con un, con un 5B, el cómodo agachado, bien. Le termina con el 2-12 y reset. Oh, muy bien, overhead. Muy bien tirado el. El Burst. Puede, en esa situación. En esa situación puede llegar a salir un. Salta, salta, vale, para esquivar el Yukikaze. Es invulnerable durante toda la animación. Ya que había entrado, es invulnerable toda, durante toda la animación. Y ahora vuelven a intentarse pescar. Le. Eh, bien, le tira la trampa. Le entra. Oh, muy buen confirm. Está en esquina. Le ha entrado con el jump-C Entran en los especiales de, de Recas. Un Shorryu que no ha entrado ese segundo hit. Le va a presionar otra vez. Intenta el bajo. Y esta presión que le ha entrado. Gasta toda la barra para hacer el combo. El 236C. Y aquí mata. Pero mata, pero mata. Que aquí viene un 2. Dos... Aquí puedes matar. Y aquí lo habéis visto porque ha intentado hacer esto. Lo habéis visto, ¿no? Que ha tirado el 236A para aproximarse. Y con miedo a la presa o por miedo a, a, a querer con la presa o lo que sea Pablo ha hecho el 22 2 d para baitear la presa Eso está muy bien hecho hasta que haces el option Select de librarte de presas vale Que aquí es donde tienes que, que ya actualizar un poco el, el repertorio Pero eh, sale cuenta, sale cuenta a un principio es una de las cosas por las cuales Lambda es mala. Eh, sus mejores mix-ups con options X se paran bastante. Y aquí lo tenemos otra vez. Ese 2 2 d que hay que mirárselo bien, cómo enfrentarse a eso. Puede matar. Puede matar. No, así no va a matar. La presión otra vez. ¿eh? Y al final le entra con ese 13. Segunda partida por parte de Pablo Pablito que está cogiendo distancias pues Han jugado partidas, eh, veo. Por internet, estos dos. Han jugado bastante. Y empieza ahora, venga, el tercer combate. Ha cambiado de color. Ha cambiado de color con Lambda. Y, ¡hostia! Eso con un B hubiese sido un cruce, pero perfecto, eh. Bien, bueno, lo ha pescado, pero no confirma el combo. 2-3-6 aquí, bien castigo, ahora lo ha hecho muy bien, el 5-C le para la opción de si se va con el 2-2-D. Muy importante a Jin, después de un combo cuando te ha entrado cuando te ha entrado de pie, que te hace el combo básico terminado con el Ice y que te estampa, nunca os quedéis en el suelo esperando porque te puede hacer un relaunch y, y sigue el combo, o sea, no es de esos relaunch de OITG en, en combo azul que... Te hace un hit o dos y ya está. No, no. Te levanta y te hace el combo aéreo y te congela y caes. O sea, allí muy mal quedarte en el suelo, ¿de acuerdo? Cuando veáis que te está haciendo el combo básico, mantén el botón para pa librarte cuando puedas. Es muy necesario eso. ¡Hostia! Y es que el contrasal es horrible de las moracumos. Le tira la, la cajita. Bien, ese overhead que ha entrado. o oh, ha fallado el combo. Me presiona otra vez. A cubrir... Y ahora le ha pillado al final con el grab de huir en el aire. Le va a zonear, va saltando, va escapando, le tira al super. Uy, allí no se sé ha pasado. ¿Se está quedando sin barrier? Le ha cazado otra vez, sé con las que le ha, ha cazado con el 2 D Y aquí la presa, como le gusta al Yukikaze, que no, que no, que no, que no. No, Nemo, eso es el counterasal, el 6B es de es la misma animación, eh, el creo, vaya, en el de Mueso mismo, ¿verdad? O me podéis corregir si, si no ha sido esto. Ah, vale, vale, vale. Ha sido un 6B directamente. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok. ¿Qué es el 6A, no? El, la animación en Lambda el C, de es el 5B. No es el que levanta la pierna. vale vale vale vale ok muchas gracias por la corrección es decir, como he visto que ha fallado el típico vale. bien el combo 236 c y entra confirma bien ese rapid para seguir a presión muy buena ¿Cómo le gusta utilizar el 2-2D? Eh? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Tercera partida por parte de Pablo. Aquí confirman que ha sido un colterazo. Es que, es que se haya pasado por abajo Es solo por culpa de Es por el colterazo, ¿eh? Estoy convencido de eso ¡Oh! Me ha entrado el grab directamente ¿Eh? Por culpa de, de haber pagado la string No sé si ha sido miedo de, de que no te cuelen La presa o algo Y muy bien La presión directamente le entra La presión, le tira otra vez el 2 c d y al final entra con el overhead. Ese overhead, muy bien, el combo, lo estampa, le tira otra vez el cacharro y termina con el, el 6C para ponerle. ¡Oh! Ese super y en overdrive. ¿Cómo le ha quedado 3000 de un super en round? Bien visto. Y 6C y otra vez la presión, le entra. Le busca algún reset con, o algún mix up, pero. Se con Lash había levantado con el Shoryu. Otra vez le caza, que gas lástima. Y esto lo puede matar. Lo puede matar. No la cagues. Se con Lash, por favor. A verte gastado la barra. Y Yukikaze para escapar. Y le engancha, le engancha. Muy bien. Primera ronda de este combate. Estoy, estaba leyendo el chat chicos y vemos este bueno a ver cómo se están intentando pescar le engancha con mm, un grab en counter va corriendo un segundo chicos un segundo Ya volvemos a estar aquí. Bien, el combo le hace reset, le tira a la caja. Y esto puede continuar, que lástima que no ha salido el microdice. Uh, casi le confirma con el 5B, muy bien. Combo gastando 25 de barra. Gasta el overdrive. ¡Oh, qué lástima ese! ¡Ah, qué lástima! Pero bueno, un showroom lo puede solucionar todo. Que le da esta primera victoria del showmatch? a Second last. 1, 3. Recordemos que esto es online, chicos. ¿vale? Si veis algún, algún drop extraño o lo que sea, pensad de que es online. Puede pasar cualquier cosa. Que... Este color de lambda es mis favoritos. Creo que va cambiando. Pablito va cambiando de color. Y este es de los que más me gustan. El que más me gusta. Oh, le han enganchado con el 214D. Muy bien. Le presiona. La trampa. Uy. 2 para cazarlo. Otra vez. Bueno, para mantenerlo. Y, uy, ese tirón. Menudo tirón ha habido. Le tira y confirma el combo. Qué lástima. Ha fallado el combo. Salta con el C. Y lo tiene en esquina. Ese grab que se ha visto venir. Se ha visto venir. Vaya. Lo he dicho antes de ver la animación. Se lanza otra vez con el overdrive puesto. Y ahora volvemos a otra vez. De lejos lo mantiene. Gasta el rapid con el con los recas. Y confirma combo. Venga. Otra vez. Y le tira. Eh, le tira el setup. Bueno. Le tira encima la presión. Bien. Muy bien. Los proyectiles. El 214D. La trampa. Los, las flechas que van hacia arriba. Que siempre, como vemos, Pablito Intenta terminar todos los combos Para que cuando terminan los combos Lanza eso, para que el oponente Tenga que cubrir en el, en el Wake Up Y tener la presión de nuevo Y aquí vemos cómo le ha entrado gracias al Super El Super, una cosa que os recomiendo A todos chicos, cuando veáis El Super de, de Tanto de Nu como de Lambda El que te mantiene toda de flechas Y lo cubres una buena oportunidad de, de ganar barra a base de instant blocks, los instant blocks allí es, es, es sencillo y aparte como son tan seguidos estás en blocks todo el rato, entonces empiezas a machacar para hacer instant blocks y ganas un montón de barra te puede servir para ganar lo suficiente a la que se acerca y se termina, puedes lanzar un goltero Saul o lo que sea, es un buen momento allí eso es algo que, que bueno que va bien todos que estéis mirando el show showmatch eh, bueno, es una, una de las, las in, Bueno, la iniciativa De estos showmatches para que veáis personajes Y de todo nivel, así que Tenéis que tenerlo bien anotado esto ¿De acuerdo? Así que vemos otra vez Se le ha acercado, esa distancia No es tan, Otra vez ha intentado Bite muy bien, muy bien aguantado por parte De Second Lab, muy bien aguantado lo que, puedes, lo que podría llegar a intentar es Tirar un Shoryu a la que vea Que se le acerca con el, con el teleport Pero bueno, también es muy arriesgado Te puedes ir mal. Y aquí podemos confirmar con el 5P. ¡Ah, oh, qué lástima! No confirmado. Eso sí, taba, podía llegar a quitar mucha, mucha, mucha vida. Le damos cuarta partida. 4 a 1. Chicos. El counter engine funciona contra ese super. Funciona para irte. Porque como bien te dice Nemo en el chat, le da tiempo a saltar. Pero bueno, eh, no te, una vez ha entrado el super, aunque no impacte, eh, es invulnerable el personaje. Has, has acertado, has acertado la contra, entonces no te pueden castigar aunque no des al oponente, porque has acertado. Entonces hace el y hace se va, hace toda animación, el tío es invulnerable y, eh, es, y empieza otra vez. ¿Vale? Entonces es muy, es, es muy buena herramienta esta por parte de, de Jin y Hakumen. Para tener algo anti setups, algo de un frame, que bueno, anti safe jump, anti setups de este tipo, que es del palo. Tengo 50 de barra, sec, lo tengo encima, tengo encima el parsec o el, o el super, pues lo puedo tirar e irme, ¿no? Y aquí, muy bien, como está intentando escapar de esquina, le confirma el combo y se va a ir. ¡Oh! Ha fallado el combo, el ice dash del combo. Le de tira muy bien eh. ahora el, el círculo. Lo recas, termina y lo tiene en la posición para volver a mantenerlo cubrir. Muy bien. Muy bien. Huye el super se lo va a saltar. No, no. Se mantiene en block. Y aquí otra... ¡Ah, ¡Oh, qué, qué putada! Es bajo eso, ¿eh? También, pero ha salido demasiado... Sale lento, sale bastante más lento de lo que parece el, el círculo, ¿sabe? El círculo da tiempo a ver la animación de que lanza el, el círculo y saltarlo. ¿Vale? Es más... Es... Eh, más pequeño de lo que parece. Bien, vemos el combillo. Tiona, bien, aguanta, aguanta, va aguantándose con la. Se tira el 2-2-D muy bien. Un salto, eso, los, eso soluciona muchas cosas. El 2-2-D se puede saltar bastante fácil. Se puede saltar e intentar pegarlo. No es tan fuerte como parece. Eh, eso. No tiene ya Barrier Lo tiene muy jodido Lo tiene muy jodido Gasta rápido y lo matas Si tira Super oh, Creo que eso era el intento de Super 5 a 1 Vamos seco. Eh, Pablito se ha puesto mucho las pilas, eh. Ya, se ha puesto mucho las pilas. la verdad es que llevo, llevo tiempo pensándolo y me lo está confirmando hoy, eh. Le falta lo que dice Kevin, confirmar un poco más, jugarse, hacer cosas un poco más complicadas, jugárselas. Pero mira, mira, mira, muy bien ese confirm, muy bueno. Y ahí, veis, aquí lo vemos. También hay que pensar que es el online pero pff, muy bien. Mm. Voy a intentar pescar. Ah, al final ha entrado con un 2B. Se con termina. Va ay, ay, ese, si hubiese hecho un pequeño dash, solo un pequeño dash, yo hubiese castigado ese. Posiblemente hubiese castigado ese rol. Que el rol de de, la, de las Murakumos. Es más... Tiene menos curveballs La verdad es que cuesta bastante más cazarlo Bien, es eh, con, eh, muy buena Es Overhead eh, Ha confirmado bien ahora el combo Le tira el círculo Combo Y a cubrir El Overhead muy bien Y otra vez, el círculo, aquí lo tienes Muy bien A mantenerlo otra vez, a, a cubrir Combo, no gasta barri no gasta barra porque lo tiene en esquina Y aquí no le ha salido el super Supongo, es la segunda vez que vemos Este mismo problema Salta aquí, aquí tenía que haber uh, Oh, correspondido ahí yeah. <ríe> Y al final le ha entrado con el grab Te quiero hacer un grab no, que te lo quiero hacer de verdad 6 a 1 Chicos, esto podría terminarse ya. ¿eh? Podría terminarse esto ya, chicos. A ver si sé con... Espabila. Por favor, sé con las. Pablito solo tiene para Play 4. Me gustaría que la gente que lo tuviese para Play 4 saliese un poco, saliese y dijeran, oye, yo lo tengo para Play 4. Frank lo tiene para hacerlo jugar, eh. porque la verdad es que me está gustando mucho lo que estoy viendo. Me está gustando muchísimo. Ese 2-2-D, como ha buscado, muy bien. No es un, un reversal como tal, pero puede llegar a servir, ya lo habéis visto. Por miedo al, al, a la presa Qué lástima que había cubierto Creo que había cubierto con Barrier Aquí vemos muy bien el combo Y ahora se lanza otra vez ¡Ese ¡Eh, sí, Grab Lila! Qué lástima Qué lástima ha entrado en el C Bien, le va presionando Shorry puede confirmar muy bien Que ahí no ha entrado, ha, ha tirado el follow-up demasiado pronto ese 6 d que le ha salido mal la jugada Confirma, estaba confirmando combo Le lanza el super Y se con estaba Saltando con el salto 12 Bien, le confirma Bueno, le ha entrado el, La presión Salta, después el César el 5D es, un, es, es la continuación directa Muy bien buscado otra vez 6C y le tira el círculo. Por fin, ahora ha saltado al verlo. Si estás atento, da tiempo a saltar y cubrir. Y eso es un castigo directamente 13. No es el castigo más duro, obviamente. Pero más de 3. Se va a 3000. Gasta súper para hacerlo. Y terminamos otra vez con el 214D. Muy bien, muy bien, muy bien. Confirma el combo. Confirma con el, termina, o sea, sigue el combo con el 2B. 13 de nuevo y otra vez a cubrir. Y ya venga, bajo, le tiro el 2-2-D. Ha intentado hacer una presa. Mmm, sé con que se ha lanzado y al final le ha entrado con el Exit. Exit de 4000, mirad la vida cómo le ha bajado. Tira el super para que tenga que cubrir. Está haciendo los instant blocks. Oh, ha fallado el combo, le queda nada. Le tira otro Shoryu. Le está matando base de reversas. Lagazo y al final ha entrado ese Overhead con el Lagazo del 1000. Que eso ha sido Inbloqueable <risa> Con el lagazo Incluido Allí descargándose Titanic Pablito Para que entrase ese overhead Final muy buena Muy muy muy buena